¡Caballero! Disculpe, caballero. ¿Tiene un minutito? Es que tengo que hablar una palabrita con usted. Disculpe que lo moleste, sí, ¿ah? ¿eh? Pero es súper cortito. Pero tengo que hablar una palabrita con usted. De verdad, no quiero molestarlo. Pero es una palabrita nomás. No son más de cinco minutitos. Pero, pero no sé si tiene un minutito para eso, por favor. Yo, yo sé que usted es buena persona. Para que hablemos una palabrita, por favor.